Bien, vamos a ver eh, en este vídeo cómo se agrega una noticia a un foro. Fijaros que las noticias en los foros aparecen aquí en la parte de arriba. Nosotros podemos colocarlo donde queráis, ya sabéis, activando edición, como vimos ayer. Pero vamos a ver cómo introducimos un, una noticia donde aparece. Las novedades aparecerían donde pone últimas noticias y estas son las dos que ya tenemos. Vamos a introducir una nueva y a poner una respuesta en las que ya tenemos Entonces pulsamos novedades esperamos a que cargue la página y vemos que hay dos temas uno que pone iniciación y otro que pone primera prueba eh, vamos a por ejemplo añadir un tema nuevo le vamos a llamar iniciación 2 Y vamos a poner pues que aquí se pueden consultar dudas sobre foros. Muy bien, si no queremos meter nada más, pues, pues entonces lo único que tenemos que hacer es enviar al foro y ya aparecerá. Este mensaje que dice que el mensaje ha sido añadido con éxito y que dispones de 30 minutos para modificarlo si quieres. Entonces nos vamos a iniciación 2, pulsamos sobre él y vemos que ya aparece. Aquí se pueden consultar dudas sobre el foro. Si queremos editarlo pulsaríamos aquí en editar, si queremos eliminarlo en borrar y si queremos responder pues le pulsamos a responder evidentemente editar y borrar solo lo podéis hacer si vosotros sois el usuario que habéis colocado el mensaje o si sois el profesor si le damos a responder pues podemos meter una respuesta pues por ejemplo pues ya veis que aparece asunto respuesta e iniciación le colocamos un simple ok y lo enviamos Le damos a continuar, es el mismo mensaje siempre que añadís uno, y ya lo tenemos, ¿vale? Aparece ahí el OK. Y esto es eh, cómo introducir un mensaje en un foro, veis que es una cosa muy sencilla, podéis utilizarlo para responder a preguntas de compañeros o para hacer que vuestros alumnos intercambien información con vosotros. ¿Dónde se ven estas novedades? Pues cuando vayáis de nuevo a General... Probando Moogle, vamos para atrás y veis que ya aparece Iniciación 2, Iniciación y Primera Prueba. Entonces podéis acceder también desde aquí. Si pulsamos aquí, por ejemplo, en Iniciación 2, nos llevará a ese tema del foro donde se están consultando dudas sobre los foros. Muy bien, y eso es el manejo básico y sencillo de foros.